chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal una vez más. ¡Feliz año nuevo a todos ustedes! La verdad es que yo un año nuevo me la pasé dormida y me desperté como a las 11 y media para ir a ver un show que iban a tener en mi ciudad y resulta que no alcanzamos a llegar y pues estuvo muy deprimido el asunto. No se crean este, pero la verdad es que me quedé dormida. y. Salimos por un segundo, pero ya después celebramos al siguiente día, así que no estuvo tan mal. Yo quiero saber qué hicieron ustedes en año nuevo, qué es lo que hacen, qué comen, si hacen postres. Platíquenme en los comentarios de abajo. Chicos, en este video, este, yo ya sé que muchos de ustedes ya regresaron a clases y muchos de ustedes tal vez no. Pero de todos modos en este video les quiero enseñar cinco peinados diferentes para que ustedes puedan. Irse bien arregladitas a la escuela y no les digan greñudas o de que no le echaron ganas, ustedes saben. Son muy rápidos y son muy fácil de hacer. Este, hay unos que son un poquito más difíciles pero poquito nada más y otros son un poquito más sencillos como este que tengo aquí. y Se ven súper súper cute y se van a ver muy bonitas. Así que si están interesados en saber cómo peinarse o aprender nuevos peinados... Entonces, sigan viendo. Bueno, primero vamos a empezar con este peinado que ya tenía. Peinado número uno. Solamente vas a necesitar unos pasadores. Vean cómo divido esta parte de mi cabello. Acomoda poquito y vas a poner tu pasador o como le digan en tu país. Yo coloqué dos pasadores para que mi peinado se mantenga así todo el día. E hice lo mismo del otro lado. Chicos, este peinado es súper fácil, pero se ve muy, muy bonito. Si tienen el cabello chino, también se verá súper, súper cute. Para nuestro siguiente peinado lo que vamos a hacer es dividir una parte de cabello como ven aquí y vas a sujetar en una coleta tu cabello. Después agarra el pedazo de cabello de los dos y tuércelos y enrollalos en una coleta. Y sujétalos con unos bobby pins. Luego vas a sujetar con una liguita tu cabello, como ves aquí, un poco más debajo del donde sujetaste la otra. Después vas a agarrar poquitos cabellos y los vas a sacar para que se vean esponjaditos. Agarra un pedacito de cabello y enróllalo para esconder la liguita. Haz esto dos veces más o hasta donde alcance tu cabello. Y eso es todo. Este peinado me acuerdo mucho a la princesa Jasmine de la película de Aladdin. Tengo ganas de ver esa película. Pero sí chicos, está precioso este peinado, denle like si les gustó y ahora vamos con el siguiente. Para este peinado vas a hacer una partidura del lado de tu cabeza y lo que vas a hacer es una trenza francesa volteada. No estoy segura cómo se le llama, por favor déjenme saber en los comentarios de abajo. Le dicen Dutch Braid en inglés. Pero en fin chicos, este trenza, trenza hasta que alcances la parte de abajo y sujétala con una liguita y después vas a hacer otra trenza igual. Chicos, se me borró esta parte del video, pero como pueden ver, junté las dos trenzas para formar una trenza. Y esta es tu primera opción. Otra opción para este peinado es hacer un chongo. A mí me encantó cómo se, cómo se ve el chongo. Solo tienes que enrollar el cabello para atrás y sujetarlo con pasadores. Para este siguiente peinado es super bohemian, vas a tomar un cacho de cabello de la parte de enfrente y lo único que vas a hacer es trenzar hacia atrás después vas a tomar secciones de al lado de tu cabeza y vas a hacer dos trencitas más y lo haces lo mismo del otro lado luego vas a juntar todas las trenzas vean cómo le hago aquí junta la de atrás con las primeras dos trenzas de arriba y las sujetas con una liguita y después juntas las trenzas que hiciste abajito y las vas a sujetar vean cómo se ve este peinado a mí me encantó a poco no chicos Y para este último peinado, que es muy sencillo, vas a dividir tu cabello como ven aquí. Sujetas con una liguita y después metes el cabello y le das vuelta como ves aquí y listo. Ahora vamos con la siguiente parte. Vas a hacer exactamente lo mismo. Agarras un cacho de cabello, lo sujetas y metes todo el cabello como ves aquí. Y vas a hacer esto una vez más. Si quieres puedes sacar unos cabellitos para que se vea un poquito despeinado tu look. Si quieres también puedes trenzar tu cabello como, como tú quieras. Esto se verá súper bonito. Y listo chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este Comenten en la parte de abajo cuál de estos cinco peinados te gustó más. Chicos, se me perdió mi lista de saludos. Este, se me perdieron varios, pero aquí tengo otros que me encontré por ahí. Este, Espérenme. A Roberto Gómez. A Daniela García. A Pepe Guicho y quiero enviarle saludos a Alexa. Y a Fabiola López. Chicos, muchas gracias. Recuerden que si quieren saludos, no se les olvide comentarlo en la parte de abajo. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. este No se les olvide suscribirse otra vez para que no se pierdan estos videos. Y los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Y listo chicos, eso es todo por... Y bueno chicos, eso es todo...